Siete señales de que un hombre solo juega contigo. Cuando un hombre realmente está interesado en ti, cuando uno realmente tiene algo increíble para darte, se nota, su amor lo siente, su interés es realmente vivo y trae bienestar a tu vida. Pero cuando un hombre solo juega contigo, solo está interesado en verte la cara, manifiesta una serie de comportamientos que al final te hacen dudar. El solo hecho de que tú ya sientas duda, la sola sensación de que algo no cuadra, no encaja, no termina de encajar, ya te da ciertas dudas y ya te hace pensar que esta persona solo está interesada en sacar partido de ti, más no en amarte, más no en estar contigo realmente, sino sencillamente busca algo. Y ese algo no eres tú. Y hoy en este video vamos a hablar justamente de esas señales que manifiesta un hombre cuando ya no tiene interés en ti o cuando no tiene interés en ti. Y esto particularmente nos sirve muchísimo cuando estás saliendo con un hombre en las primeras citas o lo estás conociendo. Y naturalmente estas señales también funcionan cuando se trata eh, de mujeres también. O sea, esto nos va a servir bastante para hombres como para mujeres, pero dado que V-Lifers es un canal predominantemente... Para mujeres, pues nos vendría súper bien hacer claro esto, que este video va dirigido hacia las mujeres. Así que antes de empezar, si ves este video hasta el final y sé que lo vas a hacer, déjame tu mariposa azul en los comentarios. Y lo que es más, suscríbete. Así pues, empecemos. Número uno, Simplemente desaparecen. Algo que realmente muestra evidencia y deja en claro que una persona o un hombre en este caso no tiene interés en ti, es que se desaparece constantemente, es que no sabes a dónde fue, a dónde va ese secretismo en cuanto a que no se mantiene presente dentro de la propia relación, sino que constantemente se está alejando, constantemente te preguntas en dónde está, a dónde fue, ¿Qué hizo al final del día? Lo cierto es que cuando un hombre no está presente en la relación, no está presente, en los momentos claves para ti y solo se aparece de forma esporádica, es casi que claro que él no está interesado contigo, solo quiere coleccionarte, solo quiere tenerte como su trofeo y no tiene ningún interés. Y ojo, y ojo, porque esto es importante que tú lo descubras cuando lleguemos al punto al punto número 5. Ese punto junto con el número 1 son cruciales porque este con el punto número 5 te va a revelar por fin la verdad. Te vas a dar cuenta por qué digo que se desaparece. Así la primera señal de que él solo está jugando contigo, te está viendo la cara, es que desaparece constantemente. Número 2. Es un interesado. Es decir, que solo le interesa sacarte dinero. Nos guste o no, en muchas ocasiones las mujeres cometen el error de sentir una fuerte necesidad de ser heroínas, una necesidad de que los hombres necesiten de ellas. El mal que corroía a las mujeres del pasado es que necesitaban a un hombre para ser feliz. El problema que corroe a las mujeres actuales y modernas es que necesitan de que un hombre necesite de ellas para ser felices y muchas veces este hombre que es un manipulador entiende perfectamente la necesidad que hay la necesidad que existe de tú sentirte indispensable y explota eso constantemente te dice que no tiene empleo te dice que está metido en malos negocios o que hay algo que realmente le está afectando y necesita ayuda económica y es ahí cuando empieza a sacarte dinero tras dinero y poco a poco vas limpiando la basura que él va dejando. Sus clientes, a quienes él le queda mal, a ti te vienen a cobrar. Las personas a las que él ha defraudado, a ti te vienen a buscar para que limpies aquello que él regó. Todo se resume en sacarte dinero. Número 3. Evita darte acceso a sus medios sociales. Es decir, no te muestra su vida social. No te sigue en Instagram. Y no deja que tú lo sigas, no te agrega como amigo en Facebook, no deja que veas sus estados en Whatsapp. Generalmente hay un secretismo detrás de eso, es decir, que él constantemente te está cerrando las puertas de su vida social. Constantemente está creando una muralla para que tú no conozcas ni siquiera su vida social. Si encima de eso está el hecho de que no te permite conocer a sus amigos, o sea, está el hecho de que no te permite conocer a su familia, también está el hecho de que también te pone una gran muralla donde tú realmente no puedes para nada saber qué es lo que está haciendo. Y cuando no te da ese acceso a tus redes sociales, y no me refiero a que te dé eh, su cuenta de Facebook o su cuenta de Twitter o su cuenta de, de WhatsApp o su cuenta de de Facebook, sino me refiero a que realmente él tiene un secretismo y no lo deja ver. Ojo con eso. Cuando tú ves eso, enciende las alarmas. Número 4. Tu vida no le interesa. Cuando un hombre realmente está interesado en ti, quiere saber todo de ti, qué te gusta, qué clase de cosas amas, por qué te gusta lo que te gusta. Pero cuando él realmente, él realmente no tiene ningún interés en ti, Tú puedes hablar y hablar sobre cualquier tema que a ti te interesa y para él va a ser simplemente un monólogo. Usará palabras muy, muy simples, monosílabos, ajá, sí, ok, ajá. Te das cuenta que le importa poco realmente el que tú estés hablando. Le da igual que le estés comentando de tu vida, de tus problemas, de tus metas, de tus anhelos. A él no le interesa porque no le interesa quedarse. ¿Por qué razón? Él no tiene ningún interés. El conocer de tu vida sencillamente porque no planea quedarse en ella. Presta atención a eso último. Y bien, lo que te había prometido en el, en el punto número uno. Y por favor, si llegaste a este punto, a esta parte, por favor, a la par de tu mariposa azul también déjame un girasol. Para saber que llegaste a este punto, porque este punto es clave. El punto número 5 es este. Solo te utiliza para tener placer. Una señal casi que clara, una señal que es un letrero de neón, es que realmente a él solo le interesa venir a hacer el delicioso contigo y finalmente a irse. No está interesado en forjar una relación. Y ojo, no digo que esté mal que él solo esté buscando placer. Lo malo es que lo haga a costa de tu propia felicidad, satisfacción, bienestar, tuyo y ese es un problema porque al final tú vas con unas expectativas y al final él tiene otro plan, tiene otra agenda. Tú estás en tu derecho de saber qué es lo que él está buscando para tú decidir si te interesa o lo rechazas. Así que cuando tú ves que solo se aparece para venir a intimar contigo es porque realmente solo te ve como algo que le da placer. Nada más. El punto número uno con este son casi que concluyentes. Número 6. su vida es un misterio. Esto es muy parecido al punto que tratamos en el número 3. Efectivamente, cuando él genera un misterio detrás de su vida, no sabes quiénes son sus padres, sus amigos, no sabes a qué se dedica, en qué trabaja, automáticamente tú sientes que algo, algo oculta es porque él tiene una segunda agenda y recurrentemente es así. Tiene otra familia, sale con otra mujer, tiene hijos, a los que no ve, te engaña y te dice que muchas veces tiene trabajo, que tiene juntas y al final lo que está ocurriendo es que tiene que ver a su familia y esto le ocurre mayormente a las mujeres jóvenes que se dejan engatusar por la idea de que su príncipe azul Está muy ocupado con negocios cuando realmente está llevando una doble vida. Presta atención a esto, presta atención a esto, porque cuando él lleva una doble vida, generalmente actúa como si estuviese totalmente ocupado con temas laborales cuando tales temas no existen. Número 7: No se arregla para ti. La verdad es que cuando un hombre está realmente interesado en una mujer, este muestra interés en verse atractivo, en verse interesante, en verse apetecible, pero cuando no, realmente no le importa porque para él tu placer es lo de menos y al final lo único que quiere sencillamente es pasar el tiempo contigo y luego irse. Espero que estas señales sean Útiles para ti y te sirvan para detectar a un hombre que solo intenta jugar contigo. Como lo dije al principio del video, también funciona para identificar a una mujer que solo quiere sacarte algo. Obtener algún tipo de beneficio económico de tu parte. Son las llamadas Gold Diggers o recompensas. Entonces debes cuidarte mucho de esta clase de gente. Así que si este video te gustó y lo viste hasta este punto, por favor déjame tu mariposa azul. De ese modo sabré que te ha gustado. Este fue tu amigo Marco y te invito a que te suscribas a esta gran comunidad de más de un millón de suscriptores. Hazlo ya mismo.